Hola, bueno, ¿cómo están, gente? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción eh, a algo que me notificó YouTube hace poco más, como media hora. Que bueno, que si vieron mis anteriores reacciones, estuve relacionado a las animales jugando personajes como Spider-Man, eh, los personajes de Goku y Geta, todo eso, cuando Fortnite, Free Fire y todo eso, ¿no? Y canal Fatty Killian, que bueno, me encantaban sus videos, las animaciones estaban tan más que buena, increíble, ¿no? Y como lo dice, como lo une como su forma de editar los audios, ¿no? De varios fragmentos de serie y películas colocando en la animación. La verdad que queda bastante bien, ¿no? Y bueno, acaba de salir, la ver que salió hace poquito, que es la batalla no entre gogueta versus Bellito, la fusión de ambos, ¿no? De la fusión de los pasos de baile la fusión de, la de los arcillos, ¿no? Y, y me pareció hace rato, así que Siempre ver el tiempo más, voy a verlo ya, le quiero reaccionar esto de una vez Y bueno, sin más preámbulo vamos a bueno play vamos a verlo Ah sí, dejaré el video eh, original bajo descripción para que también lo apoye y todo eso, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo doy play y vamos a verlo Cuando Vegeta y cacaroto se fusionan aparece... ¡Bellito! Cuando Bellito. usamos los arcillos me llaman Bellito, ¿cierto? Oh, ah. de esta, sí, me llamo... Veamos... <risa> Seré <Gogeta. risa> No, los miedos están zarpados eh El Gogueta de Dragon Ball GT tenía los diálogos de la película Dragon Ball Super Broly ¿sí? mostraré sí. mis habilidades Te Se desapareceré desaparece en un instante No, oh, este es el Shin Budokai 3 La batalla ah, es muy ¡A pelear! Yeah. ¡Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales! ¡Lo siento! ¡Pero parecías Vul vulnerable! ¿Qué? ¿Eh? por eso. Ahora es mi turno. Ok. La fusión de estos arsillos no, es no es algo tan normal, normal como, como tú, tú. crees. <ríe> tú eres el que debería estar preparado. Ya me Le... instalé Eres un pobre diablo. Digo, ya tengo ah. para instalarlo. Antes de continuar con esta épica batalla, cabe mencionar que este video está patrocinado por Raid's Shadow Legends. Oh, okay. Uno de los juegos de rol por turnos más adictivos que puedas llegar a conocer. Haga prueba, todavía. Oh. Es necesario para cursos y personas. Headsweaver. Weaver. ¿Qué? Vaya, tienes unos poderes que son capaces de destruir esta galaxia. Lo que quieres es que me ataques con todos esos poderes. No te cuesta nada mostrarme, Claro, si es que te haces llamar el guerrero más poderoso. Se ve que no entiendes nada. ¿Qué? Es imposible que tú quieras ganarme. Ni en tus sueños lo lograrás. Eso no estuvo bien. Lo digo no en es serio. Ese fue bastante elegante. Nadie me había dado un masaje como el tuyo. A ver ya si ya te, te das, das cuenta. cuenta. Nah, si, no si no quieres, quieres entenderme, entenderme con palabras, palabras te, te lo mostraré te de otra manera, no tan rápido. Cállate. Un deber es para acabar contigo. Ya tengo instalado el Shin Kai 3. Eh, lo tengo guardado que sí, pero falta instalarlo, ¿no? A ver si me funciona bien esta compu y bueno, a ver qué a emperador si todo sale bien, ¿no? <risa> tus <risa> <goles> no, <son risa> tus golpes tu de si no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estás, Estás fracasando, fracasando porque no puedes igualar mis movimientos. movimientos. ¿Qué sucede? Es ¿Te comieron mal en los es? ratones? ¿Esto es, es solo eso. el inicio? ¿Cómo la unifica, eh? Perdones, no queríes, no queríes, ¡Atácame! ¿Quieres morir de demonios que quieres morir? matar con otra zona de aves? ¿Qué te pareció? ¿Tú ¿Qué ¿tú piensas hacer? ¿Quieres ¿tú continuar? ¿tú Baja. Ya verás que dentro de poco todo tu cuerpo pasará por lo mismo. ¿Creías que esa técnica iba a servir para destruirme? Bueno, ya me cancé de molestar. Positivo más negativo es igual a cero. Las fuerzas se neutralizan. Vamos a acabar de hacer todas. Esa casi sentí lo también te abandonó. No tienes caso que trates nuevamente de, de sobrevivir. Verás que en el siguiente golpe te golpe mataré y te, te lo puedo asegurar. Pues yo no diría no. lo mismo. ¿Qué te pareció? <risa> lo que has hecho poco. Ah, ah, no. Por eso te, te lo advertí. No querrás nada. Llegó tu hora. No puedes igualar mis movimientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Aún piensas continuar con esto? Espera, sí, señor sí. Dios. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Qué? Oh, fatal. No lo permitiré. ¿Qué ¿Qué sucede? Si ¿Sí crees, ¿Sí crees que puedes hacerlo, inténtalo, maldito asesino. ¿No estarás cayendo en la desesperación? ¡Ojo! ¡Tú no. no. ah, pensé no. que ibas a ser un poco más fuerte! ¡Malditos, <risa> me ¿Quieres seguir jugando? Sí. Como aún no entiendes lo que te digo, te lo explicaré de una manera más sencilla. Pues Ya Joder, ver, además. entonces... No, no ahora sí si continuemos en lo que estábamos. Oh, ese es el seno. Pues. El seno si de... quieres morir de oh. inmediato, atácame de una buena vez que desapareceré en un instante lo divertido va a dar a la cara a la ¿Qué a la cara a todo cara a todo cara a la cara a la cara a la cara a la ¿Qué me ¿Por qué? ¿Por qué en o tal vez lo estás haciendo, pero no eres capaz de defenderte. Acá. Tienes Eso un poder sorprendente? sorprendente. ¿Ves cómo no, si puedes y si te lo propones? Te equivocas, fueras estúpido. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Por qué no vas, vas a, a pelear? Muestra no que esos poderes que pensando en un momento y atácame. Bueno, entonces... ¿Qué pasó? Has recibido tanto tantos ataques que al final darás todo con Oye, eso es tu bien. No podrás sobrevivir, en el estúpido. ¿No te, ¿No te arrepientes de haber dicho eso? eso? Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos de aquí. Otra vez me una gran decepción. Yo pensé que ibas a pelear en serio. Dame, dame, dame. Ahora, Ahora es la mi ¿Qué? ¿Qué te pareció? Muy bien No era lo que esperaba No me digas que te dolió Sorpresa, yo también sé hacer lo mismo que tú ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Eso no es para que te sorprenda? ¿Y crees que puedes hacerlo? Ahora somos más fuertes con estos poderes, tanto que somos capaces De matarte No cambiarás las cosas solo porque aumentaste unos cuantos Tres. Creo que ya es hora de que me provoques para pelear en serio ¿Por qué no te resignas? No importa las veces que lo intentes, no lo lograrás Costará más trabajo golpearme Esto es increíble Más de lo que pensaba Creo que es ahora de acabará gracia. contigo. Gracias. Okay. No te puedo poner uh, más en ridículo y tampoco quiero pensar que sea demasiado cómodo. ¿no? Como para no pertener la diferencia de mis bajo, poderes. ¿no? Ver, ah, vamos, no te deprimas no de esa manera. Yo también, yo también estoy sorprendido. Es difícil para mí creer que te estoy poniendo en ridículo. ¿Ah? Se ve oh. que no entiendes nada. Por, Por eso no voy de la dos ideas cualquiera El Kamehameha y el, más en el son dos de las técnicas más fuertes, fuertes. Pero, Pero las, las técnicas, técnicas de niños no son más que un juego, juego. Te dije que, que no me lastimarías con eso, eso. Espero Pero que me disculpes Lo que pasa que es que aún no me he acostumbrado a este juego. ¿Qué vas a hacer? Es Estuvo cérdida ¿Qué Dijiste que ibas a hacerme desaparecer no quieres hacerlo tú, lo haré yo ¡Ay! ¡Cuánto lo siento! Se nota que le pusiste mucho entusiasmo, pero al final fue imposible para ti, maldito. Esa técnica la pensó un niño inocente, ¿no estarás cayendo en la desesperación? Entonces, ¿ya no quieres seguir jugando? Mi fuerza no ha cambiado en nada. Contaré lentamente para que tengas oportunidad de desaparecer. Hasta es el más fuerte del mundo. Se supone que tú eres el ser más poderoso, ¿o acaso estabas no o sea, empate. ¿no? ¿Acaso no lo sabes? Acabo de leer todos tus movimientos y no podrás moverte a tu libertad. ¿Qué no te das cuenta? Ya que te fusionaste, él se quedará en tu cuerpo por la eternidad. Hablo del mortal llamado Son Goku. ¿Eh? Te dice que, que en una pelea lo más importante era leer los movimientos de ti. Ya deja de moverte de como una tortuga y contrapelear, pelear en serio. ¿No eras inmortal? Te, ¿Te está saliendo, saliendo sangre de la nariz. Límpiate la atrás rápido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! La velocidad sigue siendo la misma, pero me siento un poco desanimado porque no tengo movimiento. Lo que dijo el supremo Kai Osama era verdad. Los poderes de estos castillos son increíbles. Así debe ve ser. ¿Sí que estábamos. Creo que es hora de acabar contigo. Vale, le ganó, Por lo menos aprovecha el tiempo para pasar. Te prometo que yo no me moveré de aquí. Contaré hasta 10. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué pasó? Ahora ¡Oh, ¡Estás llorando! ¡Es verdad! ¡Tienes un poder sorprendente! ¡Más de lo que pensaba! pensaba. ¿Ah? Finalmente, Finalmente lo entendió. Bien. Bueno, ya me cansé de molestarte. De... Muy, Muy bien. bien. Ah, ¡Descansemos un poco! ¿Qué onda Fakie amigos? Espero que les haya gustado mucho la animación. No olviden apoyarme con mi código en la tienda de Fortnite si les gusta mi contenido. También les recomiendo que vean mis animaciones anteriores Batman y Deadpool en Fortnite y Deadpool Yo y Venom en GTA Son videos bastante buenos que de seguro les va a gustar Envío los factis saludos a Alejandro Arias, David Monster No, la verdad, sí, genial Sí, más, más que decir, ¿no? Le doy su merecido like, ¿no? Y bueno, dejaré el video original abajo en la descripción para que lo vean Y... ok, gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que te haya gustado no sé y si así por dar una me gusta compartir los suscribirte este canal para más vídeos eh, reacciones también gameplays y reviews cuando puedan, ¿no? y bueno eh, eso es todo soy yo soy último y nos vemos en la próxima bye